En las entrañas de aquel negro bosque encontré algo peor que el infierno. Una visión de en qué me estaba convirtiendo. No es frecuente ver a uno de los nuestros, especialmente a uno tan joven y estúpido como tú. No obstante, bebe, echa un buen trago y dale un capricho a tu don. ¿Un don? <risa> Vorador pensaba que aquello era una bendición. Que somos algo así como dioses, y que los mortales ofrecen su sangre para que podamos disfrutar de nuestros poderes sobrenaturales. Y en algún lugar dentro de mí, sentía que tenía razón. Los mortales sueñan con ser adoradores. Nos adoran a nosotros, y suspiran por un poder como el nuestro. Reflexioné sobre esto mientras el viejo estúpido parloteaba sobre su pasado. Un aburrido relato de cómo él derrotó a Malek y volcó su venganza sobre el círculo por haber apoyado la guerra santa de los Sharafan para exterminarnos. <risa> ¡Soltad a los perros! Se van a dar un banquete con vuestros cuerpos. Después de asesinar a seis de las ovejas Derroté a su patético pastorcillo male Desde entonces nuestra raza no ha molestado al ganado Excepto para alimentarse Y te sugiero que hagas lo mismo Mezclarse en asuntos de humanos no puede reportarnos nada bueno Los cazadores, Sarafán, son astutos y tediosos ¡Me he explicado con claridad, Kane! Bien, toma este anillo. Utilízalo para invocarme a través de él. Siempre que necesites ayuda. Me caes bien, Kane. Sería una pena perderte en el abismo. ¡Ahora márchate!